Hola, soy Carlota de ONIAD, ¿conoces nuestro programa de afiliados? Es muy sencillo, recomiendas ONIAD y ganas dinero por ello. Sí, sí, así de fácil. Cualquier persona puede ser afiliada de ONIAD, tanto si lanzas campañas de publicidad con nosotros como si no, simplemente tienes que entrar en nuestra página web y registrarte. Al ser usuario de ONIAD se genera automáticamente un enlace personal de afiliado. A partir de ese momento, cualquier persona que se registre en nuestra web gracias a tu enlace, será tu recomendado. Seguro que te estás preguntando, ¿y qué gano yo con todo esto? Bien, pues de lo que tus recomendados gasten en ONIAD, tú te llevas el 10%, obtienes una vía extra de ingresos y sin más esfuerzo que compartir un enlace. Ah, recuerda que tu porcentaje de comisión no se resta de la inversión de tus recomendados, sino de nuestros márgenes, es decir, el cliente no paga de más. ¿Y cómo puedes conseguir recomendados? Mira, hay muchísimas formas y todas muy fáciles. La primera, enviar tu enlace a través de un correo electrónico o de WhatsApp. Sí, es muy personal, pero seguro que tienes algún contacto al que podría interesarle crear una campaña de publicidad en Oniad. Así que yo, si fuera tú, lo veo muy claro. Abriría WhatsApp esa conversación con ese contacto y escribiría. Hola Pepito, ¿qué tal estás? Acabo de encontrar una tecnología para hacer publicidad que es la bomba. Oye, te comparto el enlace por si te interesa probar a hacer alguna campaña. También puedes compartir tu enlace a través de tus redes sociales, Facebook, Twitter o LinkedIn. Seguro que tienes algún contacto que se mueve en el mundillo del marketing, de la comunicación o de la empresa en general. Puedes compartir el enlace en una publicación general o bien enviarlo por privado a ese contacto tan especial. Por último, también puedes darle difusión a través de tu página web o blog. Puedes colgar el enlace directamente o bien subir nuestros banners linkados a nuestra página web con tu enlace de afiliado. Mira, te enseño un ejemplo. Nuestro amigo José Ángel de Creatit puso su enlace de afiliado en este post tan chulo de su web. Fácil y rápido. Estas son las formas que tienes de dar a conocer tu enlace. Anímate y sé afiliado de Oniad. En menos de un minuto puedes registrarte y empezar a mover tu enlace entre tus contactos y redes. Si quieres, te explico paso a paso cómo conseguir tu enlace desde dentro, ¡vamos! Al iniciar sesión en ONIAD tienes que hacer clic en saldo gratis para acceder a la interfaz de afiliación. En este desplegable se muestra toda la información que necesitas saber. La URL del comisionista es tu enlace personal, se genera automáticamente cuando te registras en ONIAD. Si haces clic en estos iconos podrás compartirlo directamente en Facebook, Twitter LinkedIn o WhatsApp. Comisión acumulada. Aquí puedes ver las comisiones que estás generando. Si haces clic en canjear ahora, podrás reinvertir en tus campañas de unidad la cantidad que quieras del saldo total que has acumulado como afiliado. Si prefieres liquidar este saldo, haz clic en este enlace y te lo ingresaremos en tu cuenta bancaria. Recuerda que para ello debes haber alcanzado un mínimo de 200 euros. De todos modos, si tienes cualquier pregunta puedes consultar al gestor de tu cuenta. Te la resolverá en el momento. ¿Cómo conseguir usuarios? Desde este apartado podrás compartir tu enlace para conseguir recomendados. Puedes hacerlo desde Facebook, Twitter, Linkedin, correo electrónico, Whatsapp o desde tu blog o web. Para que sea más sencillo, hemos creado un texto predefinido en cada opción, así solo tienes que hacer clic. En la parte de blog y web hemos creado dos carpetas con varios de unidad, por si los quieres publicar en tu artículo junto con el enlace. Si haces clic en descargar, llegarás a una carpeta con todos ellos. Por último, recomendados conseguidos y comisiones canjeadas. Aquí puedes ver el correo de todas las personas que se han registrado a través de tu enlace. Si haces clic en la pestaña de al lado, podrás consultar las comisiones que has canjeado desde que comenzaste a generarlas. En este caso, todavía no hemos canjeado ninguna comisión, por eso aparece que no hay datos disponibles. Si quieres más información sobre este programa puedes consultar el manual del afiliado o ponerte en contacto con nosotros directamente. Te echamos un cable en todo lo que necesites.